Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Este es su espacio, rico para relajarnos, para tranquilizarnos y dar buenas intenciones, experimentar paz y recancarnos para la semana. Y bueno, ahora sí, estamos listas, listos. Entonces, recomendaciones. Traten de buscar ahorita un espacio donde nadie les interrumpa, donde puedan estar lo más tranquilos y disfrutar todo este ratico para ustedes mismos, ustedes mismas, y también un lugar que sea común. Bueno, yo estoy aquí en una banquita, pero sí puse cojincitos para la espalda. Entonces, también tratando de que los hombros queden lo más separado del cuello. Entonces, me siento con la espalda recta. Y voy a, poco a poco, volverme a sentir, aquí, ahora. Tomar conciencia de todas las cosas que sucedieron hoy. Como un remolino de situaciones. que vinieron como un vendaval, siguieron su rumbo en la vida. Y ahora, yo, en este segundo, estoy en mi espacio tranquilo, inhalando profundo, Y exhalando suave y tranquilo, voy tomando conciencia de cómo está mi cuerpo hoy, cómo se siente cada músculo del cuerpo. Con esta respiración tranquila, armoniosa, poco a poco, voy permitiéndome liberar todas las tensiones como un masaje espiritual a los átomos mismos de mis músculos, penetrando profundamente en calma. Se sueltan las tensiones y cada vez más profundamente me relajo Me voy sintiendo liviana, tranquila, en calma, volviendo a mi respiración, sintiendo el cuerpo Ya, tranquilo, y ahora a observar cada órgano como parte de un engranaje tan complejo y maravilloso que permite que este traje, que es el cuerpo, me ayude a mí, al alma, a expresarme, aprender, explorar y vivir en este mundo. Este cuerpo maravilloso me da su soporte, su servicio las 24 horas del día. Hoy voy a tomar este ratito de paz. para agradecer y para liberar del cuerpo toda la tensión y todas esas energías aprisionadas de emociones poco agradables como estrés ansiedad, miedo, y al irse acumulando como escombros en una tubería. Han hecho a este cuerpo y al alma sentirse cansado, pesado, en, en, yo En este instante tranquilo, en esta experiencia de mí misma, como un ente espiritual consciente, distinto a este cuerpo, yo, soy la energía sutil, eterna, espiritual, el alma que le da vida a este cuerpo y a este maravilloso cuerpo es como mi automóvil que me permite recorrer el mundo hoy puedo realmente sentir cómo tan suave y dulcemente el cuerpo funciona sin que yo tenga que indicárselo todas las funciones vitales la gran mayoría sucede de forma automática yo, el alma ahora voy a darle un baño de luz, de amor, de gratitud, aprecio, cariño, respeto, como suaves pétalos espirituales que van recargando. Y ayudando a sanar a los órganos de este cuerpo. La apariencia de la paz en el interior. Desde el alma. Va trayendo una sensación. de liviamencia y libertad total. El cuerpo se va refrescando con esta medicina de amor. Puedo sentir ese aprecio eterno de la relación más cercana que tengo. De yo el alma que soy en este cuerpo. sentirlo absolutamente tranquilo. completamente refrescado. Y dejar que esa luz de amor vaya bañando, refrescando y recargando justo en ese rincón del cuerpo que pudo estar causándome molestia o dolor. O ese espacio del cuerpo. Que ha dejado de funcionar de la mejor forma. Le doy. enfocando Ahí. Amor Especial. Aceptar que algunos hábitos alimenticios, algunas emociones mal manejadas, pudieron desencadenar esta molestia en el cuerpo. El amor ciencia y paz profunda funcionan como un ungüento espiritual que ayuda a sanar el pasado yo ahora en mi forma de luz de alma Voy a visualizarme acercándome a la fuente suprema de amor, como un sol radiante, hermoso, la energía de Dios. Habla y busca. Este único ser maravilloso en todo el universo, capaz de revertir el efecto negativo de todas nuestras decisiones, está justo frente a mí, mirándome. Con el amor más infinito. Aceptándome. Invitándome. A zambullirme en su amor. Esa energía de amor. Que sienten como los dulces y suaves brazos. De una abuela Amorosa mi abuela suprema. Me vuelvo a sentir como una niñita y un niñito pequeño, protegido en los brazos de su abuela. Yo el alma, enlazada con este amor tan dulce, que hace que Todas mis lágrimas se secan. Y en esta unión de amor, donde estoy a salvo, protegida, es donde pertenezco. Mi abuela suprema me ama. Me atiende y me ayuda a sanar, con esa dulzura que nadie más puede tener, Dios, mi abuela suprema, justo frente a mí, como una abuela feliz de encontrarse conmigo, tan orgullosa de todo lo que he logrado y tan contenta de ver el potencial oculto que incluso yo no logro observar, su amor, su compañía hace que todo se sienta bien. Que lo que sea que la vida trae son solo escenas secundarias. Historia de amor. Historia eterna. Está aquí conmigo. Ahora. esta relación con mi más dulce abuela suprema. El ser supremo, Dios, el tema, Y yo el alma puedo sentirla cuando estoy consciente sintiendo desde el corazón el alma que soy yo vuelvo a ser feliz como hace tanto tiempo no lo no había sido yo vuelvo a sentirme bien con lo que soy, como hace tanto tiempo quería y ni siquiera me había dado cuenta. Aquí, en estos suaves y dulces brazos de mi abuela suprema, logro sentir que lo que sea que la vida traiga, las escenas que incluso la naturaleza traiga, no pueden terminar al alma que soy, lo que yo soy. No puede ser destruido. Yo, el alma, si el cuerpo le llega a su tiempo, seguiré existiendo. Nunca dejaré de existir. Soy un alma, energía espiritual. Eterna. Mi sabia abuela me hace sentirlo así, tranquila, que todo va a estar bien. Aquí en su regazo. Ya no necesito nada más. El correr detrás de sombras, de deseos, detrás de dinero y de cosas materiales, pierden su sentido. Lo que realmente quiero, yo, el alma. Con estas experiencias Que llenan mi corazón Que nutren al alma Y me dan tanta felicidad Que sonrío sin darme cuenta Mi abuela que me acepta Tal y como soy que conoce mis errores, pero sabe todo lo que he aprendido y sabe que cuando me caigo soy capaz de volverme a levantar. Esa abuela suprema que me alienta, me nutre y me da tanta felicidad. yo el alma al fin encontré lo que por tanto tiempo busqué hoy mi corazón tiene años está rebosante de alegría hoy yo el alma como nieta de la Fuente Suprema de Amor. Soy un rayito de amor hacia el mundo. Como un ángel que comparte a través de sus ojos. Que no necesita decir mucho. Pero que ayuda. Da aliento. Amor, alivio, y luego se va, llenando los corazones de las almas, yo, como un rayito, la nieta y el nieto, de mi abuela suprema. Estoy en este mundo para ayudar a volver a traer luz, paz, amor y alegría a quienes la habían perdido. Al igual que un ángel, alentar a que el alma se pare por sus propios pies. Dale ese pujoncito que necesita para estar bien. Y así desde mi corazón observar a todos y a todo con tal cariño. Porque son lo más preciado, lo más importante. Cada ser vivo, cada alma de este mundo son tesoros invaluables, son mis hermanos. Los de nuestra abuela suprema. Y con esa dulzura desbordando del corazón, voy a volverme a sentir aquí, a donde estoy sentada, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Abro los ojos, si los tenía cerrados. Om Shanti. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue en el viaje abuelístico hoy? Bueno, para terminar, vamos a ver qué nos sale de este libro. Siempre leemos nuestra tradición de leerlo al final. no lo hace Sí. y sale lo que tenía que salir. Vean lo que me salió por hoy. Dice grados de tolerancia. Hay tres grados de tolerancia. Soportar una situación. Hacer un esfuerzo evidente por adaptarse y tratar con ella. O.